Mañana me voy a adelantar y el primero que voy a hacer es agarrar la cámara y filmar un blog diario, así que bienvenidos a este blog diario de Chiron Un día sos joven y el otro te levantas un domingo a las 8 y media. ¿Qué onda gente? Buen día. Es domingo, son las 10 de la mañana. Sí, a mí me ha gustado dormir más que Nico. Como ven, Nico no está acá. Eh, y vamos a hacer un vlog diario de nuestra vida. Porque ayer me acosté y nada, quise buscar vlogs en YouTube y no había mucho. Y dije, ¿cómo puede ser que no haya vlog diario? Así que dije, mañana me voy a levantar. Ya primero que voy a hacer cuando me levanté es agarrar la cámara y filmar un vlog diario. Así que... Bienvenidos a este blog diario de que No está Nico, pero está la Rufi en la cama. Hola, buen día. Hola. Ya recordamos el pelito. Hola. me estoy ¿Por qué? Hola, sí, buen día. No te pongas celosa. Como que con estos dos animales no te puedes levantar mal. A ver si esto funciona así. Bueno, ahora sí, ya estamos cambiados. Vamos a ver qué está haciendo Nicolás en esta mañana tan productiva para él. Tengo la cara y la voz muy dormida todavía, pero dije, cuando me levante, voy a hacer el vlog diario. Además, no uso maquillaje ni nada, así que esto es lo único que uso. Shiri no sé cómo se dice. Cosa importante, porque sin esto no veo nada. ¿Qué onda? No, el que limpia. Se levanta temprano y aprovecha la mañana. Oh, un día sos joven y el otro te levantas un domingo a las ocho y media. Uy, el sol está fuertísimo. ¿Qué estás diciendo? Que yo soy joven. Me mando a la madre. Sí, además, si no, abrir el capó es mínimo de ensuciarse. Pasaron cosas ¿Qué pasó? Se volvió a trabar el capó Hubo que abrirlo Y hay cosas con mucha grasa y aceite en el medio te esta como el capó? No lo dudo Mientras yo dormía Casi que estoy <risas> preparado para robar un banco te digo Una de las cosas buenas De esta estadía Dentro de las muchas que hay es que conseguimos turno para la RTO eso está bueno porque nos va a dar más o menos un diagnóstico de cómo está la camioneta y vamos a andar legales por la calle 100% no quiere decir que ahora no tengamos los papeles al día pero la idea era tratar de hacer la verificación en algún lugar de Patagonia y resulta que era bastante difícil así que conseguimos turno acá y el martes vamos a ir a extender por un añito más y como no hay nadie que me ayude, me fui yo sola. Estamos sacando lo que queda del pote y esto es un claro ejemplo de que esto no es para, para el video, sino que de verdad consumimos esto. John arranca a la mañana, temprano. Pero así se arranca a la mañana. Es como que el desayuno es cuando se levanta Sofía. Porque Sofía hace buenos desayunos. Probablemente esto no se vea tan rico como lo rico que está. Vamos a aprovechar lo que queda de la mañana y vamos a ponernos a trabajar mientras Nico hace cosas de la camioneta. Ella me parece que quiere seguir durmiendo. Clave para mí tener una agenda para anotar las cosas. Por ejemplo, hoy es domingo 6 y ahí están las tareas que tengo que hacer. Cuídate ahí, dice armar un vlog porque bueno ayer como les conté no entendí nada porque no había vlogs me parece que está bueno aclarar que no todas nuestras mañanas son así quienes no lo saben nosotros somos viajeros hace casi dos meses que arrancamos nuestro viaje por las rutas de Argentina salimos de Ushuaia porque somos Ushuaia y ahora estamos de nuevo en USA porque tuvimos que volver por temas de papeles una semana, dos semanas y nos volvemos a ir. Estos días estuvimos aprovechando que tenemos el espacio, que tenemos wifi todo el tiempo y conexión para enchufar las computadoras y todo eso que es algo increíble en el mundo del viajero. Para ponernos al día y trabajar eh, un poco en todo lo que tiene que ver con Chill and Create y con otro trabajo que tenemos que en otro momento les contaremos cómo eh, sustentamos nuestro viaje y todo lo que hacemos para, para poder seguir viaje. Sí, gente, trabajamos. YouTube también lo tomamos como un trabajo. Todo lo que tiene con Chilean Create lo tomamos como un trabajo. Pero la realidad es que con eso no ganamos plata todavía ni podemos vivir de eso. Pero sí, eh, trabajamos. No nos traten de pagos. Van a ser los primeros en ver el portfolio en el que estamos trabajando. Tarán, tarán. Justo abrí en el que... Ah, pensé que no había nada en eso. En esto estamos. Una de acá, trabajando en la página y... Hola. Cuánto fiac? Una vieja confiable cuando uno tiene hambre. Ensalada. ¿Qué tiene esto? Palta, zanahoria, tomate, brotes de alfalfa, marín, eh, semillas de girasol y semillas de barata. Seguimos trabajando en la camioneta, en este momento estoy viendo por qué no anda el destello del lado derecho, es algo que viene molestando ya hace un tiempo, directamente no prende cuando pongo la baliza o el guiño, así que no está bueno, la idea es tratar de ver si es que hay algo en corto, un cablecito, lo que sea y repararlo. Aparentemente el contacto estaba un poco sucio, hubo que lijar un poquito la chapita de adentro, eso estaba haciendo que no dé bien la electricidad al foquito y ya está andando, así que vamos a volver a armar la óptica y vamos a controlar de que quede finalmente bien la baliza. El vídeo de hoy, y esto es en lo que estuvimos trabajando estos días que reactivamos un poquito, estuvimos haciendo fotos de Laguna Esmeralda sin saber cómo llegamos al final del día son las 11 y 33 para ser exactos estamos esperando que sean las 12 para saludar a mi cuñado que es el cumpleaños pegarnos una ducha y dormir si bien nos gusta hacer vlogs a veces nos olvidamos que estamos haciendo vlogs y nos olvidamos de filmar tomas por eso quedó un vacío pero bueno lo importante es que llegamos al final del día y que este fue nuestro vlog diario después de ducharnos nos vamos a acostar a dormir tengo que terminar este libro que estoy leyendo sean literal 10 páginas para terminarlo pero bueno, siempre me pasa lo mismo con los libros y miren cómo está Nico <ríe> está tiradísimo, así que bueno ese fue nuestro vlog diario esperamos que lo hayan disfrutado a todos como nosotros porque nos gusta este contenido y es con lo que arrancamos en el canal y si bien vamos a vivir viajando porque es la vida que elegimos esperamos hacer más contenido de este y vamos a hacer más contenido de este así que Nico, ¿tenés algo para decir? dale like <ríe> Y nos vamos mañana a dar la...